Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video. Hoy, luna en casa 3, en los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Eh, bien, vamos a la clase de una vez, hoy no te voy a explicar nada, solo te voy a pedir... Que le des click a la campanita, que te suscribas al canal, que le des like al video, que actives el algoritmo de YouTube, que le pases este video a alguien que quiera aprender astrología, a tus amigos, a tu familia, a, a que, que lo escuchen, que se suscriban al canal, que le den like al video, todo lo que vos sabés. Bueno, nada, era una broma. Pero si tenés ganas de hacerlo, me ayudas muchísimo y a vos no te cuesta nada. Así que eh, vamos con la luna en casa 3, como lo estás viendo acá en el gráfico. Luna en casa 3, la casa 3 en cáncer y la luna también en cáncer. Eh, vamos entonces a luna en casa 3 adaptables, bromistas y observadores. Casa 3 en cáncer, intuitivos, sentimentales, influenciables. Luna en cáncer, protectores, sensibles, intuitivos, hipersensibles, vulnerables e inestables. Por lo que, si estamos estudiando una carta natal que tiene luna en casa 3, esa casa 3 está en cáncer y la luna también está en cáncer, podemos armar tomando una o dos palabras claves de cada eh, una de estas tres condiciones y armar una frase para esa persona que tenemos adelante, que está, que está siendo objeto de estudio astrológico. Eh, o sujeto de estudio astrológico, más bien, mejor, ¿no? Son ofensos de objeto. Eh, estas frases claves me las preparó todas, todo lo que es las lunas las preparó la astróloga venezolana Mildred Peraza, gracias Mildred, astróloga que estudió acá en el CAF, en el Centro Aprender Astrología Fácilmente, eh, nuestro portal de astrología patagoniaastral.com eh, Ahí vos también podés estudiar astrología Ella estudió, se certificó con nosotros eh, Y hoy, entre otras cosas Además de trabajar como astróloga Se toma su tiempo para darme una mano en estas cosas ¿Para qué? Para llegar a vos y que te sea más fácil aprender Gracias Mildred Bueno eh, si estamos frente a esa persona que tiene todas estas condiciones es muy factible que sea una persona que a pesar que se muestra adaptable en realidad es muy sensible y sentimental hay que cuidar las palabras al hablarle entonces guarda si tenés un cliente con esta eh, configuración cómo le decís las cosas ahora bien si esa luna en casa 3, que es adaptable, que es bromista, que es observador, eh, estuviera en vez de estar en cáncer. En escorpio, la casa 3, casa 3 en escorpios, representa lo misterioso, lo esotérico, lo distante. Y si la luna estuviera en escorpio, representa lo emotivo, el sanador, lo íntimo, lo apegado, lo manipulador lo perezoso por lo que podríamos estar hablando eh, de una persona eh, que le gusta el misterio suele ser muy emotivo de apariencia calmada porque es muy observador bien ahora bien si la luna en casa 3 que es adaptable, bromista, observador y esa casa 3 está en Pisces sensible, impresionable, místico y la luna está en Pisces intuitivo, idealista, hipersensible depresivo, victimización sería y vulnerabilidad eh, podemos decir que estamos ante una persona que suele adaptarse a grupos diversos, sin embargo, es hipersensible e impresionable. Bien, y con esto ya vimos la luna en los signos de agua en la casa 3. Espero que tengan un día maravilloso como seguramente estará siendo el mío. Eh, gracias por estar ahí. Eh, gracias a todos, a todas, a todos por eh, escuchar el video. Eh, ya va quedando poquito del año, ¿eh? ya va quedando poquito del año. Les mando un abrazo enorme a todos, nos volvemos a encontrar mañana. Sí, claro que sí, como todos los días. Chao, hasta mañana.